A modo recordatorio, de la primera y segunda formación, para acceder a los mapas eh, de contaminación de cada una de las ciudades, os recuerdo que podéis acceder a habitatmap.org, ahí eh, abrir lo que es la aplicación de mapas, Aircasting Maps. Una vez abierta la, la, la sección de mapas, aseguraros de que está marcado en la sección Mobile, no Fixed Mobile, tenéis que seleccionar en el sensor... El Airbin 3 PM2.5. Os recomiendo que en localización mantengáis España para que os solo salga el mapa de la sección española. Como podéis ver, no aparecen todas las ciudades porque, según si ha ido creciendo el número de mediciones, eh, ha dejado de mostrar todas a la vez, sino que faltan siempre algunas. Por ejemplo, la ciudad de Málaga. Si os acercáis a Málaga, sí van a aparecer. si van a aparecer, pero eh, no os aparecerán en el mapa principal. Eh, mantener a poder ser posible en el TAG el CWCA, que era el TAG oficial. Os recuerdo que aquí la sección Chrome Map nos muestra lo que viene a ser la mapa, el mapa de contaminación de la ciudad con respecto a todas las mediciones que habéis realizado. Si queréis verla dentro de la página web, eh, con el formato que usa el proyecto, en función a los criterios nuevos de la Organización Mundial de la Salud, tenéis que bajar en la barra inferior a 5, 15 y 25 las unidades de medición. Y así os muestra el mapa de la ciudad con la calidad de aire que tiene esa ciudad. Eh, también recordaros que cuando más veces pasáis por una calle o más mediciones se realizan, más calidad tiene el tipo de medición. Esto lo podéis hacer con cada una de las ciudades. Tanto aquí muestro cómo os acercáis a Málaga, como podemos acercarnos a Albacete. como nos podemos acercar a cualquiera de las ciudades del proyecto. Recordaros también que cuando tenéis una ciudad sobre mapa podéis ver cada una de las mediciones. Si desconectáis el Chrome Map os muestra los puntos de inicio de cada una de las rutas y si seleccionáis una ruta. Os muestra el recorrido concreto que ha realizado la persona que iba en bicicleta ese día, a qué hora y qué niveles de contaminación se fueron detectando en esa ruta, más el valor medio reflejado y la unidad mínima y máxima de partículas PM.5 registradas durante la ruta.